Y de no, Bla, no, creo, good, Dios no, sabe, no que hoy ir culto, Dios sabe, que tenía no, sabe lo que metí, no qué, no era, no me tiene ¿Eh? sí. no esta ¿Sí, estas cuatro paredes? No soy pelo loco cualquiera, yo Sí, no estaba en esta. estas cuatro paredes necesito unción y poder de lo alto.